Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial El mejor contenido sobre Guinea Ecuatorial se puede encontrar en este canal Este es el canal donde os debéis quedar, la verdad Hoy estoy aquí con la señora Tilde La señora Tilde nos va a hablar un poco No, sí señora Bueno, estoy aquí con Tilde Tilde, ¿cómo la...? Como el acento, Tilde es el acento. Pues eso chicos, hoy vamos a hablar, o Tilde nos va a hablar, desde su perspectiva de lo que es lo mejor de África. Así que siéntense, cojan sus palomitas, porque este vídeo os va a gustar. Bienvenida, Tilde. Muchas gracias, Mac de nada es un placer siempre tenerte aquí y para mí es una gran ilusión el poder participar en este blog que va a ser lo más lo, lo mejor del de guinea ecuatorial este vídeo tiene que llegar a mil vistos en el primer día así que ya sabéis qué hacer compartan denle me gusta comenten y eso sigan mirando pues tilde. Para ti, desde tu perspectiva, sabemos que siempre hay un lado negativo de las cosas, pero hoy vamos a hablar un poco de lo positivo. Desde tu, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las mejores cosas que te ha ofrecido África hasta ahora? A ver, yo te voy a comentar. Bueno, a ver, África la, la, hay que venir, como decíamos, sentirla y vivirla, ¿no? Porque yo creo que todo lo que es su paisaje, sus animales, es, una, es espectacular, ¿no? Antes hemos comentado en otro vídeo... Eh, temas como Ureca, he tenido la gran suerte este verano de viajar a Namibia, por ejemplo, poder ver el wow. desierto de Namibia. Bueno, África es un continente con miles de maravillas, ¿no? Pero yo quería comentar algunas cosas de los africanos que me parecen curiosas y que desconocemos, ¿no? Por ejemplo,. Los africanos hablan muchos idiomas. ¿no? Uh -huh. eh, esto de que, que en cada país, cada tribu tiene su propio lenguaje, uh -huh. eh, pero tribus que están muy cercanas realmente, uh -huh. y que para entenderse entre ellas necesitan otro idioma más. ¿no? En, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, creo que tenemos como cinco idiomas, ¿no? los bubis, los combe, los vicio, los... los... Los, los anogoneses y los, ¿no? Y los uh -huh. fans ¿no? Y cada uno habla su propia lengua. Luego todo uh -huh. el mundo habla español, luego mucha gente habla francés, ¿no? Entonces sí. es algo que, que yo creo que no nos damos cuenta, pero en África existe gente que habla muchos idiomas, ¿no? Uh -huh. Y, y eso es una cosa que me, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho. ¿no? Sí, creo que... Y es una cosa que a mí me gustaría fomentar, porque yo veo que a veces como que se está perdiendo un poco que los jóvenes de hoy en día algunos, no todos, algunos creen que el hablar en la lengua vernácula es una cosa de la que deberíamos avergonzarnos. Muchos quieren, quieren coger ese acento español o latino. Pues de cada uno, ¿no? Yo sí. creo que eso es tu cultura, es lo que te ata tu pasado, lo que te hace identificarte con, uh -huh. con la gente como tú, ¿no? Y la verdad que aquí es impresionante, ¿no? Lo que vas escuchando, distintas formas de hablar. Pues la verdad es una que, cosa que sí. Que, que me ha gustado mucho. ¿no? Otra cosa que me ha llamado mucho la atención de los africanos, bueno, o okay, que okay, sí que creo que es un rasgo diferente de, de cómo los europeos vivimos la vida, ¿no? Pegados al reloj, estresados absolutamente todo el día. Y el concepto del tiempo, yo creo que tú cruzas, llegas aquí a este continente y el concepto del tiempo es de otra forma. O sea, la gente no está tan pegada al reloj, creo que sabe esperar. ¿no? Uh -huh. y, puede, y puede. Una anécdota graciosa que nos ocurrió en Namibia, ¿no? Cogimos a una persona que estaba haciendo autostop. Y le preguntamos cuánto tiempo llevaba haciendo autostop, pensando que llevaría una o dos horas, y nos contó que llevaba más de un día. Pero realmente no estaba estresado. O sea, él sabía pues, que tiene que esperar, no pasa nada, yo espero y ya alguien me cogerá, ya alguien me llevará, ¿no? Uh -huh. Y se baja en otro sitio y puede uh -huh. esperar, ¿no? Uh -huh. Y, y yo creo que esa, eso enseña mucho, ¿no? Enseña que, que el tiempo es una cosa que, que está en tu cabeza y que, y que en África se vive de otra forma. ¿no? Es cierto que a veces también me pone un poquito nerviosa cuando alguien me dice, ya estoy llegando. Uh -huh. Yo, ya estoy llegando. El <risa> ya estoy llegado de, de, de los africanos en es otra su cosa. Es la parte más negativa, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que en general esta forma de, de vivir la, la vida y de, me, parece, me parece sana como dije en uno de mis vídeos, tengo un vídeo guau, wow, el sol está saliendo poner las pues sí, chicos nos ponemos. parece que se está bajando otra vez <ríe> el clima de, de Bioco es bipolar, en fin, como, Ay, ya se me olvidó, qué es lo que quería decir también mm... otra cosa <ríe> Pues me he perdido, chicos, me he pero, perdido. Sí, retomo, yo te cuento más cosas de, okay. África, sí, de África. que me parecen fascinantes. El mm. tema de, de, de un continente joven, la natalidad. O sea, eh, España en particular, pero yo creo que Europa en general, eh, en vez de ver niños por la calle, ves gente con perros, ¿no? <risa> Una amiga guineana que estuvo hace poco en España, cuando le pregunté qué te ha parecido España, lo primero que me contestó fue... Me parece una locura que la gente vaya sacando al perro continuamente, no muchos perros. Uh -huh. Y es verdad, es una, es una población, aquí sin embargo se ven niños por todos los sitios. El otro día leía, creo que la media en África es de seis hijos por mujer fértil. ¿no? Uh -huh. En España estamos en uno con algo, en uno. Entonces, bueno, eso es una alegría, por supuesto, no ver la juventud. Y luego me, me impresiona cómo se portan de bien los niños. Porque claro, también eso creo que es algo... Si tú tienes una familia numerosa, es necesario que los niños sean más autónomos y, y cómo cuidan unos de los hermanos pequeños, ¿no? Aquí ves a sí. niños de 6-7 años cuidando de un hermanito de uno o dos, ¿no? Uh -huh. y, y es una cosa también que me, me ha causado muy buenas sensaciones. ¿no? Uh -huh. Pues quiero, aumentar, quiero uh, argumentar un poco en lo que has dicho y es la verdad. Aquí en África, de hecho, incluso muchos de los padres en esa responsabilidad en los hijos mayores de los hijos los o sea, tú como mayor eres responsable de tus hermanitos. Tú eres los, tus hermanitos son como tus primogénitos y realmente tiene su lado positivo, pero a veces muchos padres como que lo exageran. Sí, sobrecargan un poco. Sí, sobrecargan un poco. poco. El, los niños tienen que disfrutar de su juventud. Tienen que disfrutar. Es bueno que los niños aprendan a ser responsables desde menos, desde una temprana edad, pero deben dejar a los niños también disfrutar de su juventud. Es eso. Ahí queda dicho. <risa> <Okay>. <risa> en fin, más cosas de, de África. A ver. Eh, el tema de la magia, la brujería. Okay. Uh -huh. La brujería. Eso es algo que, claro, a los europeos okay. nos resulta extraño, ¿no? Porque, pues a nosotros igual. Incluso, incluso a nosotros mismos a veces nos resulta extraño ciertas cosas que pasan porque una perdón por cortarte una de las cosas que por ejemplo yo a mí me extraña a veces es el hecho de que pasan ciertas cosas ajenas a mi realidad y hasta que no te des cuenta que hasta que realmente no pase alguien de tu círculo crees que, que no pasa o sea que es, crees que es algo muy lejano a ti que no ocurre que es un cuento pero cuando realmente ves que le sucede a gente de tu círculo es cuando comienzas a creer en ello. Vale, pero ves, esa es una cosa que yo creo que hay que ah, ser de aquí. <risa> Chicos, ahora sí nos ponemos las gafas tengo. o nos cambiamos de lugar, no sé. Gafas, sí tengo. Bueno, son, somos las mismas. ¿eh? <risa> sí, somos las pero mismas. Que ¿Qué no os parecen? Pero... ¿Qué os parecen nuestras gafas? Estamos así más fantásticas todavía. <risa> todavía, todavía. No, pues un poco como decías, sí, realmente para una persona fuera de África es muy complicado entender eso. O sea, a mí me llama la atención... Cuando ocurren cosas, como tú estabas contando, y al final la explicación es, bueno, pues así de magia. No sé cómo lo llamáis en uh -huh. realidad, ¿no? Pero bueno, eh, fenómenos sobrenaturales, digamos, ¿no? Que no se pueden explicar con <risa> algo y a nosotros nos cuesta mucho entenderlo. Pero yo veo que aquí esto está dentro de cada uno, ¿no? Uh -huh. Y que es otra cosa que, que, que hay que comprender cuando vienes a este país, ¿no? No vale sí. llegar con tu mente europea y decir, no me creo nada, uh -huh. porque esto es algo que, que creo que vosotros sentís, ¿no? Sí, son cosas que es como como suelen decir cuando te vas a Roma, es lo que los romanos hacen. Y miras lo que los romanos miran, son culturas, son tradiciones, son cosas que hemos encontrado. Incluso nosotros, los de, los de esta generación, hay cosas que no entendemos, pero es tradición y lo debemos seguir porque es la tradición, aunque no lo entendamos. Ya con el tiempo, cuando te haces grande y comienzas a tener un poco más de interés sobre esto, al menos llegas a conocer, aunque en la superficie. Pues es así. ¿Tienes alguna pregunta bien. sobre eso? Eh, bueno, tendría millones de preguntas porque es un tema que, que, no, compre, que no comprendo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me gusta, una de las cosas que me gusta es el hablar con la gente y el entender por qué ellos piensan uh -huh. y dialogar y tratar de entender más, ¿no? Por ejemplo, Ureca, lo que comentábamos antes en el anterior vídeo, uh -huh. es un sitio con mucha magia para los... Y con, sí, para todos, en, para todos los, los guineanos. Uh -huh. en, todos los, en todos los pueblos, aunque algunos pueblos están como que perdiendo un poco la cultura, y es en parte porque algunos pueblos están siendo despoblados, por decirlo. Ahora bien, hay pueblos, por ejemplo, que para que tú llegues a hacer ciertas cosas en este pueblo, los pueblos están, diría, como no protegidos o tienen sus culturas, tienen sus tradiciones, sus reglas, como en todos los sitios hay reglas a seguir. Si tú eres, si eres de otro lugar, para poder hacer ciertas cosas ahí, debes primero pedir permiso y seguir los pasos tradicionales. Si no lo haces, desafortunadamente tendrás tus consecuencias pues es lo mismo como, por ejemplo como con Eureka y más poblados tanto los de la isla como los de la región continental pues es simplemente eso todas las todas las, eh, las etnias tienen lo suyo tienen sus tradiciones su cultura sus ritos todo lo que se debe hacer por ejemplo en algunas culturas te van a decir cuando por ejemplo se te muere el esposo se te tiene que cortar el, el cabello eh, de Yul porque si no te pasa esto esto y esto son simplemente sí, ya, las, cosas que debes seguir. Las de las bodas, las, las sí. esas cosas son, uh -huh. son, están sí. muy arraigadas, ¿no? Bueno. Sí. Por ejemplo, digamos, en la tradición, Bubi, cuando se te enferma mucho el niño, se le corta. Por ejemplo, yo tengo marcas, si lo ves bien, tengo marcas de cuando me enfermaba mucho, incluso en las manos y en el pecho, todo. En la tradición bubi hay ciertos rituales que se hacen cuando el niño se enferma mucho, como una manera de protegerle. Y cuando se le hace eso, el niño deja de enfermar. Realmente el reto es un poco, porque es verdad que las cosas van cambiando y a medida que el mundo se hace más global y se van perdiendo ciertas costumbres, ¿no? Ojalá se consiga conservar la tradición sin perderla, ¿no? Y quizá algunas cosas pues hay que cambiarlas, ¿no? A lo mejor no es en vez de hacerle al niño esto, puedes hacer otra cosa que sea menos impactante. Entonces o sea, hay la tradicional al mismo tiempo que te vas incorporando a, a, a la vida más moderna. ¿no? Sí, no. Por ejemplo, al hilo de esto ya, si quieres, y ya por terminar, uh -huh. una cosa también que, que me llama mucho la atención es el tema, que yo no sé si es en todo África, en qué países, por ejemplo, en Guinea, sino sí, uh -huh. el tema de la poligamia. ¿no? Como un país donde la mujer también, yo, yo por ejemplo, veo hablo un poco de Guinea, ¿no? porque uh -huh. es la parte de África ahora que quizá más, más estoy conociendo, veo que en muchas empresas... Eh, hay muchas mujeres en los puestos directivos, incluso más presencia que en, que en empresas que he visto europeas. ¿no? Uh -huh. Es verdad que la mujer guineana yo la veo como una mujer muy moderna, muy liberada, en la radio escuchas políticas de control de natalidad, uh -huh. eh, muy feministas, y eso está como en contradicción con una, un país donde existe la poligamia. ¿no? de hecho, Tú vas a un banco a abrir una cuenta y tienes que rellenar la casilla de si, si es poligamia o monogamia. ¿no? Entonces, son un poco esas contradicciones que decimos pues sí, de no. África, ¿no? Uh -huh. que, que es un país que que, que viven como esos dos mundos a la sí, vez, ¿no? El sí. mundo más moderno, porque es verdad que, que en muchas cosas, ¿eh? uh -huh. y sus tradiciones y su, y su cultura, ¿no? pero sí. bueno, maravilloso. Ya, y eh, argumentando un poco lo que has dicho, y son cosas que de vez en cuando, a veces, no todo el mundo, por más que seas africano, significa que estás de acuerdo a la política o a la tradición o los ritos y todo eso de hecho te vas a dar cuenta que en la sociedad africana hay gente que está cambiando esas bueno con respecto a lo que es su vida personal no siguen esas pautas no siguen esos esa, esos ritos esas tradiciones porque ellos quieren algo diferente para sus vidas y yo creo que con el tiempo con más gente que se vaya formando y vaya despertándose un poco a ciertas realidades muchísimas cosas irán cambiando como es el caso de la poligamia que no hace más desde mi punto de vista dependiendo de la situación económica sobre todo no hace más que traer problemas claro. La verdad que que yo sí. creo que el gran reto es eso no es ir evolucionando, manteniendo tus tradiciones pero ciertas cosas dejarlas por el camino porque, la porque verdad está que mejor sí. dejarlas ¿no? uh -huh. pero otras muchas creo que sí que es importante reivindicarlas la lengua de la que hablábamos sí que... pues es así ¿Alguna otra cosa que añadir? No, la verdad es que no. Bueno, como resumen, puedo decir que la verdad que a mí siempre me fascinó, desde que era pequeñita, desde que tú veías todos los continentes, Asia uh -huh. tal, siempre me llamó eh, tremendamente la atención África, ¿no? Y uh -huh. es el continente más futuro que tenemos ahora, donde uh -huh. está la juventud y donde y con muchísima energía, ¿no? Y ojalá las cosas vayan mejorando en todos los sentidos, pero es un país maravilloso, o sea, con una cultura tremenda y con un paisaje espectacular y único. ¿no? ¿Pero cómo llegaste a saber de Guinea Ecuatorial? Bueno, circunstancias de la vida, que al final uno va dando vueltas de ahí de aquí. Y... O sea, yo sabía que Guinea Ecuatorial fue una colonia española, ¿no? Hemos visto películas, hemos uh -huh. leído libros. ¿no? Yo creo que además hace poco se reeditó una película, la de Palmeras en la nieve, la uh -huh, conoces, ¿no? Que sí. eso también ha hecho que todo el mundo, pues... llegue a saber un poco más sobre este país. Ajá. Uh -huh. Pues eso, ¿qué es lo mejor que te llevas de Guinea Ecuatorial? Cuando estás en, en, en España y piensas en Guinea Ecuatorial, ¿qué es, es, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? No sé, yo creo que la paz, este clima, ¿no? Este clima tan bueno todo el año. Si no hubiera mosquitos ya sería ciencia ficción, porque es que creo que no se puede tener mejor temperatura, ¿no? O sea, este un poquito de aire, la brisa marina, el verde, o sea, es un poco la... me, me inspira y me, y me produce muchísimo relax, ¿no? uh -huh yo no, creo que los mosquitos que el tiempo se para no aquí sí no la verdad es que realmente sí yo creo que eh, África tiene mucho que ofrecer al mundo como lo decía usted sobre lo de Zambia y lo de Namibia y tal África tiene mucho que ofrecer al mundo es simplemente que debemos un poco re reenforzar ciertas cosas el turismo el servicio incluso el servicio es súper súper algo que tenemos que reforzar y eso chicos, realmente tienen que darle a África una oportunidad si jamás han, le han dado una oportunidad. Porque hay mucho que aprender, hay mucho que vivir, hay mucho que experimentar. Pues con esto llegamos al final de este video. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis qué hacer. Darle like, comenten y compartan con otra gente para que puedan saber sobre este maravilloso país y este maravilloso continente y estas maravillosas personas ok <risa> hasta la vista venga muchas gracias a todos los suscriptores también uh -huh. los suscriptores porque si los suscriptores sin los suscriptores no vamos a poder continuar aquí alimentando <risa> <risa> así es ok chicos bye bye